Si no dejas un buen like ahora mismo en este vídeo, tu juego va a crashear en medio del evento de Doomsday. Chicos, ya sabéis que estamos regalando una skin de la tienda cada día con cada vídeo. Si tú quieres ser uno de los ganadores, asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada. Y es más, hermanos, si te suscribes ahora mismo, tú podrías ser el suscriptor 400.000 de la Neox Army. ¡Uh, mamá! Chicos ya sabéis que hemos recibido la última actualización dentro del juego de Fortnite y ya tenemos todas las novedades listas para contarlas aquí en el canal. Pero chicos antes de nada dejarme deciros que ayer subí un vídeo de el día del juicio final explicando todo el evento y explicando todas las novedades. Vais a tener ahora mismo una etiqueta justo arriba de la pantalla y vais a tener el vídeo debajo en la descripción, no os lo perdáis porque chicos ese vídeo merece la pena. Realmente chicos se suponía que íbamos a tener una actualización un poco pequeña esta semana pero Epic Games ha decidido implementar demasiadas cosas dentro de los archivos del juego. Y es que parece ser que al final han metido todos los archivos necesarios para el gran evento final e incluso ya han metido easter eggs para poderlos encontrar. Por ejemplo, ayer nos metimos en el juego y una vez completadas las misiones de la tormenta de la agencia, que por cierto, esas misiones las estamos completando en directo. Chicos, cuando estamos subiendo este vídeo, ahora mismo estamos en directo en Twitch. Cada día estamos en directo de 3 a 6 de la tarde hora española chicos os recomiendo que cuando acabéis de ver este vídeo os vengáis con toda la neox army a vernos a twitch porque estaremos reaccionando a este vídeo con todos vosotros y jugando hermanos así que una vez recibimos este regalo nos dimos cuenta de algo bastante interesante y es que además esta pantalla de carga la puedes regalar de manera gratuita a un amigo tuyo. Es decir, la tenemos en la tienda. Y si todavía no la has regalado. Tienes la posibilidad de podérsela enviar. A cualquier amigo. De manera gratuita. Con un coste de 0 pavos. Así que chicos, lo malo de esto es que no puedes autorregalártelo a ti mismo. Así que chicos, F en el chat por aquellos que no tenéis amigos. No es broma chavales, aseguraros de que tenéis a algún amigo disponible para decirle que os lo envía a vosotros y vosotros a él. Así nadie se perderá esta pantalla de carga. Pero lo bueno de este vídeo chicos es que esta no es la única parte gratuita. Que vais a ver en este vídeo Literalmente tuvimos 7 ítems gratuitos al entrar en directo en Twitch Y nos encontramos con esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y es que chicos, resulta que si eres dueño del pase de batalla de esta temporada número 2 En el día de ayer actualizaron que estas recompensas debían llegarle a todos los dueños del pase de batalla Por lo tanto, ¡oh! 8 recompensas de golpe para todos nosotros. Pero chicos y chicas, como bien hemos dicho anteriormente, no solo esos iban a ser los regalos, sino que han metido los nuevos desafíos de la Tormenta de la Agencia. ¡Uh! ¡Allá vamos! Nosotros llevábamos tiempo ya deseando que estos desafíos llegaran al juego porque en la Neox Army ya sabíamos desde hace... Varios días e incluso semanas que estos desafíos iban a llegar al juego. Son desafíos realmente muy sencillos ya que esos desafíos simplemente son los siguientes. Vamos a tener que aterrizar en la agencia y con este desafío nos otorgarán 40.000 puntos de experiencia totalmente gratuitos. El segundo de los desafíos nos dice... ¡Sobrevive a los círculos de la tormenta! Y es que este desafío se autocompleta según van pasando las partidas y según vas sobreviviendo a las zonas de la tormenta. Es decir, no tienes que hacer nada. Simplemente deberás llegar al final de la partida dentro de la zona segura para que las tormentas vayan pasando hasta llegar a un tope de 10. Una vez llegado a las 10 zonas superadas... Obtendremos de nuevo 40.000 puntos de experiencia. Y es que chicos, dependiendo de vuestro nivel en el pase de batalla, podréis subir muchos niveles de manera gratuita. Ahora deberemos abrir tres cofres diferentes en tres lugares diferentes, espías. Tres cofres de facción facial deberán ser abiertos en tres lugares diferentes para poder conseguir la recompensa del de pico. Todo seguido deberemos nadar por los bunkers de la agencia para completar el siguiente desafío y es que son un total de 5 bunkers. Así que chicos aprovechar, hacéis una vuelta a la manzana a la agencia nadando lógicamente por encima de los bunkers y ¡pum! Otro desafío completado de manera gratuita ya habremos obtenido... 120.000 puntos de experiencia Eso es mucha experiencia hermanos Y finalmente Para completar todos los desafíos Deberemos eliminar a 3 bots Dentro de 3 lugares Diferentes en los cuales Podamos encontrar bots Así que chicos aseguraros de completarlos Todos porque gracias a ello ya habremos Obtenido también el camuflaje Y además al completarlos todos Nos otorgarán una recompensa Extra que se trata de El ala delta Chicos, una vez hayáis completado todos estos desafíos, habréis obtenido todas las recompensas gratuitas posibles por tener. Amigos, antes de seguir con el vídeo, recuerdo que en la tienda de Fortnite, si llegamos a 15.000 personas apoyando el código Neox en la tienda, haremos un sorteo de 100 pases de batalla para toda la Neox Army. Así que chicos, todo el mundo utilizando el código Neox ahora mismo en la tienda, si queréis conseguir el pase de batalla de manera gratuita para la próxima temporada. Os estaré informando por Twitter y por Instagram cuántos somos y cuántos quedan para llegar a la meta Hablaremos ahora chicos acerca del evento de Doomsday y de la recompensa que probablemente esté llegando a ese evento Ya que sabemos que después de cada evento suelen llegar recompensas gratuitas para aquellas personas que estuvieron viendo el evento Pues bien, en este caso estaremos hablando acerca de la skin de Ciclo uno de los regalos totalmente gratuitos que podremos conseguir al ver el evento Doomsday en directo dentro del juego de Fortnite. Y es que recordar que este evento va a ser en vivo este mismo sábado. Y lógicamente creemos que realmente la recompensa que podrían estar otorgándonos por ese evento es la skin de Ciclo que mucho peso está cogiendo estos últimos días. Y es que si jamás habíais visto la skin de Ciclo dentro del juego de Fortnite, sé que os va a recordar a la skin de Tormenta que ya existe dentro del juego. Lógicamente se trata de una skin misteriosa que todavía la historia de esta skin sigue un poco confusa, pero dejadme explicarosla. Como bien sabéis, Midas tenía oculto en la plataforma un traje de ciclo. Un traje que realmente nos recordaba la skin de Tormenta. Pues bien chicos, hace poco hemos descubierto que es el disfraz de Midas para poder controlar la Tormenta del juego. Es decir, Midas quiere conseguir el poder de la skin Tormenta. Y la única skin que puede dominar la Tormenta del juego actualmente es ...la propia skin de Tormenta. Pues bien, el, el plan malvado de Midas... ...es crear un clon casi perfecto... ...de la skin de Tormenta, pero al gusto de Midas. Es decir, la skin de Ciclo... ...se trata de prácticamente un clon exacto de la skin de Tormenta... ...pero el rey Midas se esconde dentro de esa armadura... ...creando así una gran confusión a todo el mundo... Otra recompensa que prácticamente todo el mundo está hablando acerca de ello y que podría estar llegando de manera gratuita al juego de Fortnite es el baile que en colaboración con Drake y es que chicos vais a ver la skin de Ciclo bailando ese baile ahora mismo dentro del juego y es realmente algo complicado el llegar a pensar cuánto tiempo va a costar ver algún tipo de cosmético de Drake dentro de la tienda del juego porque realmente ¿cuántos de vosotros esperaríais una skin así? Así que chicos, en el vídeo de hoy os hemos enseñado todas y cada una de las recompensas que a día de hoy son las más interesantes y las más fáciles de conseguir antes del gran evento de esta temporada. Chicos, os recuerdo que ahora mismo estamos en directo en Twitch, así que chicos, todo el mundo que se venga ahora mismo... Para liarla todos en directo y jugar con el Tito Neox, acordaros de que si llegamos a 15.000 personas apoyando el código, reventaremos los pases de batalla. Y nos vemos en directo. Así que chavales, veniros. ¡Chao!